Por último, vamos a hablar de metabolismo celular. Para comenzar a hablar de metabolismo, tengamos esto en mente. La célula es una estructura eh, totalmente independiente. Y esa independencia tiene sus costos. Es decir, tiene que tener la capacidad de generar su energía, tiene que tener la capacidad de sintetizar las organelas que necesita, de sintetizar las moléculas que necesita para que su fisiología normal se desarrolle sin inconvenientes. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo logra una célula aislada sola, un, un organismo tan pequeño, mantener su, su equilibrio interno de manera correcta. Esto lo hace a través del metabolismo. Entonces, el metabolismo lo podríamos definir básicamente como un conjunto de reacciones químicas que están destinadas a transformar la materia. Estas reacciones químicas, dentro de lo que, son, dentro de lo que es el metabolismo, se dividen en dos grandes tipos de reacciones, que son las reacciones anabólicas y las reacciones catabólicas. ¿Qué objetivos tiene eh, el metabolismo, esta serie de reacciones químicas, puede tener dos objetivos centrales para comenzar a, a desandar el tema. Y podemos decir que un objetivo central es la obtención de energía a través de las reacciones catabólicas. Ahora vamos a explicar bien qué es el catabolismo y el anabolismo. Pero ya tengamos en cuenta que la obtención de energía se logra gracias a las reacciones catabólicas. Mientras que las reacciones anabólicas son aquellas destinadas a la síntesis de compuestos. A la síntesis tanto de moléculas como de de estructuras aún más superiores en cuanto a estructura y función. En pantalla estamos viendo las dos, los dos grandes tipos de reacciones que involucran el metabolismo celular. Tenemos reacciones catabólicas o catabolismo y reacciones anabólicas o anabolismo. Comencemos por estas últimas. El anabolismo, es la, podemos decir como que el anabolismo es la fase constructiva de la célula. Es decir, que a través de sustancias simples ¿sí? Constru eh, construye, a través con el gasto de energía, construye sustancias o estructuras más complejas, tanto estructural como funcionalmente. Entonces, el anabolismo, repito, lo vamos a distinguir, lo vamos a recordar como la serie de reacciones constructivas para construir determinadas estructuras que hacen a la fisiología celular. Dentro del anabolismo, como vemos en pantalla, tenemos distintas reacciones de síntesis, reacciones de reducción, reacciones endergónicas. ¿Por qué endergónicas? Una reacción endergónica es aquella reacción que consume energía para generar un producto final mucho mayor. Bien, y las reacciones de catabolismo son el otro polo del de metabolismo. Serían las reacciones de destrucción, de degradación. ¿Y para qué la célula quiere destruir, degradar sustancias? Pues bien, los enlaces químicos que mantienen unidas a estructuras complejas, como por ejemplo una molécula de ATP, esos enlaces químicos contienen en su interior muchísima energía, energía que la Célula puede utilizar. ¿Cómo la utiliza? A través de la ruptura de esos enlaces químicos. Cuando esos enlaces químicos estables son interrumpidos, son eh, destruidos por alguna reacción química, se libera una enorme cantidad de energía que es utilizada por las células para llevar a cabo las reacciones anabólicas. Recuerden que las anabólicas construyen a través de sustancias simples, sustancias más complejas, a través de utilizar energía. Y esa energía ¿de dónde proviene? Del catabolismo. Dentro de lo que es el catabolismo, tenemos reacciones degradativas, oxidativas, exergónicas, exergónicas, es decir, son energías que eh, energía, no perdón reacciones que liberan energía al medio, que es utilizada por la célula para justamente eh, llevar a cabo las reacciones anabólicas. Entonces podemos eh, comprender y concluir que el metabolismo tiene reacciones catabólicas y anabólicas, pero que éstas no operan de manera independiente, sino que son las reacciones catabólicas y anabólicas podemos concluir que no operan de manera independiente. Como pueden ver, son, están completamente complementadas. El anabolismo requiere energía. ¿Quién lo no aporta? El catabolismo. Bien, y por último, vamos a terminar desarrollando el concepto de qué es una ruta metabólica. Quizás se enfrenten con este concepto en un libro y no tengan en claro a qué puede hacer referencia. Es un concepto de que el metabolismo es algo sumamente complejo, sumamente complejo, las rutas metabólicas son cientos o miles quizás y que operan todos de manera completamente simultánea. La célula, ustedes imaginen que constantemente está degradando sustancias para obtener energía y a su vez sintetizando nuevas sustancias para llevar a cabo distintas funciones y para mantener el equilibrio interno celular. Entonces... Las rutas metabólicas justamente son eso, son reacciones metabólicas en simultáneo, están, están agrupadas de acuerdo a eh, la naturaleza de la, de la ruta metabólica, cuál es la función final de la ruta metabólica y básicamente las características que tenemos que tener en cuenta de las rutas metabólicas es que son secuenciales, es decir, se realiza un paso, luego otro, luego otro y luego otro. Todas las rutas metabólicas que la pueden desarrollar mejor en, en alguna otra materia lo van a ver de la siguiente forma. Son etapas secuenciales. sí Y la segunda característica importantísima es que están llevadas a cabo por enzimas. sí Y por último, y no menos importante, las rutas metabólicas, el metabolismo, tiene que estar regulado. Y esa es una característica central de las rutas metabólicas. Están estrictamente reguladas por metabolitos, que inhiben o potencian la ruta metabólica, etcétera, pero recordamos, recordemos ese concepto final de que están estrictamente reguladas. Recuerden que eh, cualquier duda, comentario o consulta que tengan lo pueden hacer a mi dirección de mail que está en pantalla. También tenemos otras vías de comunicación como el Facebook oficial de la cátedra donde pueden volcar sus dudas. Nosotros estamos pendientes al grupo para intentar resolverlo lo más pronto posible y recuerden que siempre en lo posible traten de volcar sus dudas y sus preguntas en el Facebook general porque siempre recuerden que lo que es duda de uno siempre suele ser duda de muchos y nosotros al contestar la pregunta que ustedes hacen estamos justamente solventando la duda a la mayor cantidad de compañeros posibles. Así que bueno, ya saben que me pueden eh, o a través del mail, mi Facebook personal o el Facebook de la cátedra también está disponible. Muchas gracias.